Ya, yeah. buena cabros. <ríe> a voy esta me a ver este video. Ya, yeah, buena cabros, estamos aquí de nuevo ganando esta cagada que se compró en Martín. Que otro, el tercer eh, weá de el torneo de Kemet. Así que lo vamos a abrir, lo solo lo en Martín, pero esta no va a abrir porque tiene como tres plásticos en la weá, porque pues ya viene con la? Carta no, muéstrala a Martín, por favor Ahí está, Malochio, Malocchio Malocchio Cuando juegues te está animando este error Martín, todos saben lo que hace Malochio, weón Es la carta más famosa del juego, weón Pero igual, el que no sabe la puede saber ahora No Ahí está. Sí. Bueno, bueno, ahora Todo suyo, weón ah, a a... Ya. Vamos a abrir esto, que viene acá muchas cosas Lo vienen Sí, vienen los sí la gente ya lo vio, weón <ríe> <ríe> La carta broma que también... ¡Abre los sobres, weón! La gente viene aquí por los sobres, weón. No, por los sobres, ya, calma, que calma. No, vamos a abrir los sobres. Sabes No sabes legendario, mejor es un poco bueno. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Otro Maloki legendario? <risa> no, Karma. Karma legendario. ¿Hizo mierda eso? sobres? sobre, weón! <risa> <risa> ya. Entonces, esto es mierda, mierda, mierda, mierda. Esa es la buena. Esa es la buena. Xos. El que se le hace para Ya, que ya que salió, ya ya salió ya. Salió ya. Así cuando que pasa cuando entra en juego bajo tu control, daleo de Rosabella, pero el control le ganó una fuerza hasta la fase. Que ¿Sí? Ahí. Ya. Zuru, ya. Juicio. Eso eso ya. Esto todos lo saben todos lo saben. Pasa lo brillante, va a ponerla ahí, pues. Sí, pues bueno. Es, estos kits de torneo siempre traen. déjalo ahí! Según ah, la la Raúl. Estos kits de torneo siempre traen un sobre. Así como asegurado, un sobre que. Que bueno, las despedazar los sobres. <risa> ya, yeah. visto, visto, visto, visto. Oh, Hacha oh. no. solar, no? ¿No? Hacha solar. Ya, ya la vimos, weón. Ahí, visto, visto, visto, visto. Destruye un oro. Oh, oh. pero le cuesta 4. Está bien, poco más más está destruyéndolo por uno, ni cagando, por está ahí. si no era el turno uno Oye, estos vienen ordenaditos, no vienen como los otros sí ¿Qué estás ¿Qué esperando, weón ¿Qué, qué? Oh. oh, Juanito, cuatro sí, manos no. Rampago, solo puedo jugar a estos tres si todos los aliados que controlo son de raza, faere Tengo un aliado ¿No? oponente objetivo a la mano de un sueño el bien de uno, pues? bueno ¿Está bien de cartas, cartas, cartas de ver? ¿Está a de ver? la bien de ver? la bien la bien de ver? ¿Está bien de ver? va a de ver? ¿Está bien de dale. dale sí dale tres ya bien y tanto qué duro de poco el agua. Ahí ¿Está bien ¿Está ah Ah. Bravo del faraón, ya lo hemos visto. Sí. La agua de conquista. Toma. Uy. Oh. Ahí. Otro, otro waifu. Otro, ¿Otro waifu? waifu. What the fuck? Sí. <coughs> que andó sobre. Que andó sobre y.. Ahora la miedo, ¿no? Aquí mejor otro golquito fue Felipe. ¿no? ¿Qué es eso. Y. Uuuu, uh. oh. uh. Sher sabe, weón? Well. Den. Curia, este aliado no puede ser objetivo de habilidades de aliados. Cuando este aliado haga daño en combate, si todos los aliados vale. que controlo son de raza bárbaro, puedes poner el otro objetivo de cementerio, ponentes en tu zona de pagado Y este Denwen. Denwen. También lo hemos visto ya, parece. Sí, sí. Pasamos, pasamos, pasamos. Pasamos. Y lo que hago sobre. Que puede ser la legendaria, la ultra real, o puede ser. ¡Jesús! Completamente nada. Jesús. Bueno, si aparecen las tostadas, como uno va a aparecer en un sobrecarto. ¿Por qué no has sacado Jesús? ¿Salió Jesús en su época? En la siguiente sí, época ah. sí salió. Y. nada. No. Ah. <risa> y. Easter. Easter Easter ¡Puta, lo juegan es con. <risa> con Dilexia! <the legs. risa> yo no he dicho nada, weón. <risa> y, y, y. He sacado yo. Ya muestra todas las cartas que te salieron. Ahí sí, las cartas para que vean qué tan... ¿Qué, tan qué tan mierda sale todo. Bravo del faraón. Denguen. Después... Is... ¿Cómo es este, weón? Isfet. Isfet, weón. Isfet. Isfet. Chewut Hacha solar. Ahí, Hacha solar. Y Xos y el Maloquio que venía promo. Y, y la caja de... carta salió. salió, y... weón. Y de esta, de... Un aplauso, un, sí, Nos un aplauso, un aplauso. Raúl, <risa> cagaste escucha <risa> a la saliática No. Nos vemos en el próximo video que vamos a estar abriendo más cosas entretenidas. O ¿Tabré? tal vez no, en realidad no. Bueno ya, espera, no prometemos nada.